Hola, bueno, yo les voy a contar el libro que me ha emocionado en esta pandemia para celebrar el Día del Libro. Eh, he leído bastante durante el año pasado y lo que va de este año, pero el que más me conmovió yo creo que fue por la circunstancia. Es un, un libro que se publicó el año pasado, que leí en Kindle y que se llama eh, Los Llanos de Federico Falco. Es un autor argentino. Es un libro que yo creo que me, me conmovió especialmente en la pandemia porque es un libro que habla sobre la naturaleza. Entonces es una persona que se va a vivir al campo eh, y la mayor parte de la novela pasa el, mientras está haciendo su huerta. Una, una huerta que, que le va a servir para eh, reanimar su, su, su ámbito espiritual. Así que me, me llegó particularmente, yo creo, por eso. por ser Se constituyó como un escape, yo creo, al encierro este libro en donde se trabaja en eh, una